Fue suspendido este lunes por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte, el juicio de fondo que se le sigue a Kelvin Gil Ramos, acusado de la muerte de su padre Hilario Cristino Gil, y el hecho ocurrido el pasado año 2017 en la comunidad El Aguacate, de este municipio de San Francisco de Macorís. Se aplazó para el miércoles 3 de octubre a las 2 de la tarde, a los fines de que se ordenó la conducencia del aperito, Francisca Beato y del testigo eh, a descargo. Hay una contradicción en lo que es el acta de función y la, el resultado de la autopsia legal. Eh, el acta de función manifiesta que la causa básica fue la neumonía y la autopsia manifiesta que la causa de la muerte fue por golpe severo en el cuerpo, que le causaron la muerte. El abogado Freddy Fañas al ser cuestionado manifestó Se trata de Kelvin y Ramos, este joven que le produjo la muerte a su padre Hilario eh, en la comunidad del aguacate Se empezó, se ha suspendido para el miércoles a las 2 de la tarde Todos los indicios indican de que él cometió un parricidio y será condenado a 30 años de prisión en tanto, que familiares del hoy excisos confían en el trabajo de la justicia y esperan la condena máxima. Y tenemos mucha prueba para ese asesino que le quitó la vida a su padre. Ya, ya que le quita la vida a su padre, por haber su padre cobrarle un dinero que le debía a esos prestamitas, ese asesino sin medial palabra, lo único que hizo que lo agarra, darle estrellones, extrañones, trompadas. Ahí es cuando le. Le debarate el cuerpo entero, lo deja un vegetal en el suelo. Justicia para ese asesino, pero que la justicia sea de 30 años. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.